¡Genial! Es una ganga. Nuestra tele argentina brilla en todo su esplendor. Mirta, Susana y Tinelli aprendemos un montón. Y el domingo al mediodía, todo listo para comer. Si quieres tu parrillada. La cocinan por TV. ¿Cómo, cómo eso? ¿Cómo? ¡Sí, por la tele! Genial! ¿Sí? Si quiero ir a comprar carne, sale igual que uno más pasas. vasas trabajar un mundo ideal ningún derecho respetar si reclamas nunca desaparecerás oh, no. un mundo ideal con fracking para prosperar en la vida Jubilar y con la nueva reforma previsional, hace como Mirta trabajar hasta morir.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 Chico y no importamos. Genial, mi felicidad aumenta si me pones muchos likes. Lie, lie, lie, lie, Con el chip lie, lie, tu lie, felicidad lie, sale o oh, sale. <risa> Echan gente en todos lados, ¿de qué sirve trabajar? Qué suerte andar sin laburo, más tiempo para descansar. Charga. La mía es original, por los nervios que acumulo, los psiquiatronacepal, al suelo le sobranía, los juditos ya no van, aprendemos la simpleza de vivir como tal. Así como el turrón alemán Halloween de noche de libra, tiene loco el y birrita artesanal Si sí, la presta empieza el local Y hay un mendotaku al lado del Central Park ¡Yeah! El Central Park, el, el parque central ¡Genial! ¡Genial! ¡Es genial!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 momento, no se tiren ahora del cerebro, no tenemos que estar todas juntas